¿Alguna vez se les ha ocurrido tres noobs intentando cazar un noob que se cree trae Harder? Bueno, a mí sí. Tienen una hora para cazarme. Yo cuento con tres vidas. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Qué se fue? ¿Ya se ha corriendo? ¡Oh my god! Vamos ¡Momento! ¡Ay! ¿Te das cuenta de que empezó, no? Sí, ya, Perdón, ya, ya. perdón. Me dieron voy a un montón de ventaja. Mira, no, te voy a dar ventaja ahorita. Después te voy a perseguir. No, esto, está bien, está, está bien. bien. ¿Ya lo vi? Ah, el... sí. ¿Estoy detrás tuyo? Ah, <risa> a correr. Voy detrás, voy sí. detrás. porque te dije oh, que ir el brújula? Ya te encontré. <risa> oh, my God. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ah, hola. Ay, Oh. Ay dios, no, no, no No, Ay, no me va a matar, me va a matar Me mato Cuando estoy explorando me encontré un portal al neve Y vengo por la No Ahora ustedes ¿Qué? están en ventaja Ah chicos, no les había dicho, tengo tres vidas Como hombre de las pajas Me las voy a llevar todas las pajas ¿Cómo? Güey, vale, es para que tengas contenido pero... Metro, la casa, Metro también Es para que tengas contenido Equipo, sigan a por la digo el otro sigue la brújula, oh, uh, no, esperen Está medio mal la brújula, creo Ay, no, me morí Espérate, creo que ya está Espérate, creo que ya volvió a cargar Sí, sí, creo que está cargando Está cargando Es una brújula Ayuda, ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La brújula ya a funcionar. No, estoy yendo usted! Bien calladito es. el tío, y ya tenía el full item. Es que, amigo, estaba debajo de ustedes, por eso la brújula no funcionaba. ¿Está por acá? Estaban cautelosos. Está full chetado, ¿sí? Yo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Venga, vengan hacia donde yo estoy No sé si me escuchas Paco, pero vi okay. lo que hiciste Porque te estaba siguiendo Ah, qué puto ¿Qué estás está tallando? ¿no? no Aquí hay más No me gusta También ese sonido de blog. Yo, yo me voy de acá Cobarde Cobarde, le dice Sí, exacto. Tema flechas, tema acá. flechas Aquí más pues oh, por ningún punto dejen que Phantom golpe. Sé que está en la mina, pero no sé en qué parte. Y se cubrió el Nectar de casa de perro para que no lo rastreemos. Claro. <risa> se cubre el make tank. O sea, sé cómo hacer eso, pero este carbón la verdad, la ventaja para que no lo podamos rastrear. Oh, ¿Quieres carbón? Necesito carbón. No ah, quiero Porque cocinar mi hierro. ¿Tienes carbón? Necesito carbón. Porque se te unas no ah, quiero cocinar mi hierro. Oh, ah, yeah. ya. Ay, carbón. Ok, reste carbón, perdón. Se fue. No, pues ya La típica <risa> ya de hacer un pollo para arriba. Estaba muteado. Hablando no, todo el tiempo en mute. ¿Por dónde vuelvo, estás ahí ave? ¿Abejas no? ¡Hola, ¡Oh, Natrix! ¡Ay, oh. no. no! ha vuelto no, me a matar! Ay, no, ¡Te odio! Ha no. ¡Me mató! Uh, ¡Gracias por el mechero! Consejo del día, nunca me gana a buscarme solo ¡Oh, es que nos encontramos así, full casualidad! Tú dijiste que había abejas y si había abejas, entonces me devolví Es que me pasó mancha, güey No es un me paso minecraft les ¿Qué? dije que tenían una hora no sabía eso. Pero si sí se los dije, Natalia. No sí si sí, sí, lo dije ¿Y, no sí, di. y me das todos tus o seguidores. ¿Cómo, ¿cómo hago eso? eso? No sé, pero no Ando. Estoy listo para la. Estoy entre comillas listo para la guerra. ¡Qué buena estrategia que tú! Por las veces que yo me he muerto What the fuck, estoy esto ya feca What the fuck, me llevo de sorpresa ¿Qué? ¿Qué? Amigo, no puedo usar el escudo, what the fuck ¡Toma! la casita, Metro. Ah, ¡Uff! Uf, no, ¿sí? no, no. No, no, no, no. Metro, ¿qué encantamiento tienes? Ah, contra el fuego? Ah. Metro. Sí. ¿El qué? Sí. ¿El Espérate, el no puedo metro? dar ir contrafacto el facto. Ah, no, pero... ¡Vamos! Te mato, Phantom. No. ¿En en esta minita, minita. Ay, me va a morir. No te, no te mueras. No te mueras, ya se había muerto. Es ya tengo 23. Brújula. Ah, pues de todo lo que te robas. Uh, amigo Metro. La jugadota que te dice. Uh, a casita. Natrix tenía flechas. Sí, yo tenía flechas. Oye, Natrix. Dime. Gracias por las flechas. Te odio. Bueno, gané. Pero en todo estuvo muy aburrido, entonces les di media hora más. El marcador va de esta manera: Phantom 1, Cazadores 0. Phantom? No, Phantom es muy bueno. ¿Qué te murió? No, chicos, es que el lag me mató. Ay, sí, sí, claro. Ahí vienen quien no tiene nada. Uy, estoy cerca de Uh, qué casualidad, amigo. Estoy full sí. iron. No debía haber hecho eso. Te murió. Olví, se, me, se me salió de te vi, te vi, te vi y te vas a morir. No puedes, te vas. ¡Oh! Uh, la tengo resentenciada. una daño. No, no. Thank you, thank no. you por dejarme ese camino. ¡Oh, qué! ¡Dios! ¿Quién me estaba persiguiendo? ¿Me ¡Metrodo! ¿Qué arma tienes, Metro? Un hacha de piedra. De piedra. Ya lo vi. No puede ser. Oh, me morí por caída. <risa> Una. Sí, sí. Hola, amigo. ¡Oiga! ¡Uy qué! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Hacer... ¡Vamos! <risa> Natriz, gracias otra vez por las cosas. No, te odio. Estoy tan cerca de matarte, pero ahora es tan lejos. ¿Estás jodiendo? ¡Ay, marica! No, no, no, no, <risa> no, no, no. Tengo un problema. Estoy bajo de vida y no encuentro comida. Solito no, se ha muerto. Literalmente tengo cinco brújulas. <risa> ¡Oh! <risa> Lo vi acá y desapareció, lo estaba persiguiendo y desapareció. Es que los estoy viendo. O sea, está desde una montaña. ¿Dónde están los cubos de de... de madera? ¿Qué? porque si nos está viendo, él está desde arriba. Está acá. No, eh, si nos sí. está viendo, nos magneta. Hay tierra debajo, vamos debajo de acá. Está. <risa> ¡No me voy a matar! ¡Oh my god! ¡No le puedo pegar! ¡No! ¡No, oh, Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡A casa! ¡Pégale! ¡Pégale! Rope la piedra, ¡No la pierda! ¡Pégale con todo! ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! espera ¡Se me huyó! ¡Me caigo! ¡No! ¡Me mató! No. No, dejen no, son reafortunados que les dejé armadura. Tipo, gracias por volverme a hacer full iron. Hola, Hola, Hola no. Mátalo, mátalo. Ya. Oye, no puedo correr, Aizar. En la puerta, en la puerta, ¡No, ah. me a ¡Tomate! No, no sí! ¡No! Sí.